chicos acá estamos en este video estamos diciendo como yo juego <risa> no sé un poquito mal pero ya sabes me gusta este mod ex que llama creo pues así como un amigo me dijo que se señor eh, Le dejaré su canal acá abajo para que se suscriban a su canal ya saben un chico tiene un contenido bueno eh, hice un video con él puede oír mi voz es un poquito nefasta pero algo sí que oye mi voz que mi voz en grabaciones así Y más el dueño que le agregó por Filmora Y que a Filmora eh, Creo que usa Filmora, yo digo, no? Porque le digo sonido y efectos y yo digo, oh, usa Filmora O eso me no, ha lo que yo creo Bueno ya, después de este mod vamos a jugar otros mods más difíciles Eh... balística Ballistic es uno de los mods que no me gusta Puede que me guste Lockpick y overhead, pero no me gusta Ballistic Ay, Ballistic vale, es muy difícil, difícil, oye... No manches, vamos a ver Ballistic vale, en el nivel fácil no, güey, este es un noob Los pro players de mi canal Esto no está facilito no puede fallar, no falle mucho No manches, yo perdé Ya, güey ya que... Ya no. 3, 2, Vamos a jugar Bitbot en, en B C D eh, por cierto, este moto lo están creando, VGH, H, esa cosa así. Vamos a ver B B -B Bot, Bitbot, Bitbot, aquí está Bitbot. Vamos a jugar el mejor B -C -D fresh. 3, 2, 1, no. Yo 2, soy un poquito así. De... Ay No, no está hablando Se voy que concentrarme para poder jugar Tengo que ver su estrellita porque si no descuido ya se me dice em, yo ay no sé ni siquiera qué decir uy esto más difícil de lo que ustedes lo ven excepto por los players los players eso de eso dicen no pues esto es todo facilito güey no sé cómo no se le puede pasar en este nunca Pensando las teclas doblemente Uf. Si quieres más de este juego, denle like y denle comentario. Ah, freelancing free, like, me y... me Mean 28 fallas. Bueno que esta copia se puede ver las fallas. Y la verdad es que se parece mucho. Me gusta mucho la copia es que yo no me descargué Final ni Funky Bucky Aquí estamos buscando copias aquí de, de Roblox cómo va así eh, los FPS grabando me dan 50 o oh, 40 ahí pueden verlo pero sin grabar me da 60 los FPS de cualquier juego vamos a jugar bebot pero en... vamos a jugar la batalla de eso la batalla del papá ¿este le gusta a mi hermano le gusta el sonido o oh, dice que pega sonido ahí los... Le gusta que el sonido que hace el papá este ya bueno no sé si podemos hacer esto por aquí Ojo, ojo Uf. Es más difícil lo que creen Y Si tienen una, un teclado gamer Los gamers no van a entenderme bien y es que los teclados gamer tienen las teclas como menos o más menos rotadas, así se puede decir Entonces yo lo tengo y las teclas no, sí, Despierto porque estoy perdón, perdón madre, Es bueno. no Una persona iniciada como los profes de este Uy, no perdí ahí No, no se terminó. Vamos a jugar un mod que me gusta Un poco no Bueno si sí es ex mismo Vamos a jugar Monster A ver como vamos Me Monster un poco en difícil Me gusta a veces las cosas difíciles Me gusta su tono de cómo inicia. Ya sé y en, en serio una falla. Si que viene y me dice la música y está ya está fallando, güey. Que malo. He visto, güey? Sí, yo sé toca. Ay, Fallé porque se me cayó el micrófono. Es que tengo un micrófono muy cerca de la mano. Y como muevo la mano rápidamente por estas flechas de aquí que van a ser rápido. Ya, ya. No, algún día le hago un hot o ese blog así se llama esperen, cuando ya volví eh, me llamaron no sé que tuve que ponerle pausa a la grabación ya saben, problemas técnicos y, eh, ya, ya eh. Sí, yo lo aprendí bien, Me no? que... Esto es un poquito difícil, pero me la puedo pasar. No, no, no, no, no, vamos para jugar un eh, hello world vamos a jugar a hello world después vamos senpai yo digo senpai hello world me gusta en difícil 3, 2, en fácil 1, da muy fácil y en normal también así que hello world en difícil da es mejor eh, ¿vamos, vamos? <risa> Eso yo todo, todo, todo confirmado ya que recién sale pero nah, me da un poco de pereza una falla güey, está re fácil Me equivoco en esas pinches flechitas que siguen continuadas. ¿En me equivoqué En este juego creo que no te pueden dar cuando hace esto así. Ya que mía, no, sigo teniendo las dos fallas que me equivoqué que es lo bueno. ¿soy como aquí? Me equivoqué porque es que bueno yo soy humano y no tengo tanta rapidez en la dedos, güey. Y si tú uh, te pasas esto en Vice City, o como dicen en el juego, okay. ¿en eh, Neon? ¿Eres...? ¿Esto ¿qué es el que me ¿No eres un humano? ¿XP? <ríe> Hace mucho he hecho un video de que jugando todo lo los y dije que había hecho algo mal ya que literalmente grabé el mal No tenía configurado con mi, mi... mi... grabación, pero se me ha hecho mucho Nada, güey, bueno, nada Y me enojé la verdad Dice... ¿Qué güey? ¿Pero cómo fue es Y vi en mi grabación y... Al parecer se me había configurado mi programa Si sí, por cierto, les dejo el link del programa que uso Uso Bandinga Para los que quieren saber sí, creo que nadie quiere saber sobre qué programa uso Ok Estuvo buena la verdad, no, no puedo decir que no estuvo buena Pero estuvo divertida Y eh, voy a tener que pausar la grabación y poner otra Así que espera Ya puse acá la otra grabación porque ya saben que yo lo comparto eh, vamos a jugar, eh, vamos a jugar un senpai difícil senpai la verdad es que no me da bien del todo, ¿sí? No el juego, en sí, sino que soy yo. Falta que pase lo contrario y me voy a, voy a pasarme esto de aquí con no muchas fallas. A ver si me lo paso hasta un con... ojo ¡Ojo! que No me contó ninguna falla. Lo primero, si sí, que aquí me, me equivocaba. ¿eh? Yo tengo una falla, sí. ¿eh? Esta parte está muy fácil. Este poquito está un poquito difícil. Y no parece que no me puedo pasar todavía, güey ¡Ojo! Ahí se la reparte No, me tengo muchas fallas ahora. Mi amigo siempre me ganan en este juego, güey. Yo le digo, usas hacks, güey. Es que la verdad parece que el hacks. El hack del bot ese. Hay un hack de un bot, que me conozco, pero no es porque yo lo use, güey. No es porque yo lo use. Pero a mí no me gusta estar haciendo hacker, güey. Bueno, no me dice hack en Arsenal, ya que... Cuando, detrás de cámara ustedes no me ven como yo juego. En Arsenal. Pero, ¿Juego? Uf, ¡Mamadísimo! Y con el... Ahorita, no sé por qué, el Roblox. No sé si era el Roblox en sí Que se habrá optimizado Se podría decir Porque me va refluidísimo Y 60 FPS y Me va Uf. Se parece que, que, tiene, que En el Roblox a 14 FPS Es lentísimo y horrible Y yo así jugaba aquí está. Vamos a jugar a París. Me gusta estar de aquí un poco Este mod me gusta un poco Por la dificultad serpante la parte más difícil es, es muy bien, es muy bien, vamos a ver es un poco todo de flechas, literalmente no entiendo cómo, carajo se supone que quieres que haga eso estas partes sí son re fáciles no tengo ni siquiera ninguna equivocación Ahorita comienza la parte un poquito dificilísima, como que te dice. Dificilísima, la di un poquito difícil para los nuevos. Se podría decir así. ¿Qué te estoy diciendo así? Eh, después te va a venir esto, güey. Ahorita vino, mira, mira, miren esto. Quito, ¿no? ¿Qué carajo le pasa a Serpante? Está loca. Me lo paso, me lo paso, me lo paso, me lo paso, me lo paso Me he pensado que no me lo paso Uff, es que este mod nunca me lo había pasado, creo Nah no, wey, Cervantes, ya, ya perdiste güey. acéptalo Perdiste hasta ante el mejor a jugar me gusta la musiquita de spookies uh, no sé si a ustedes les gustará vamos a uh, venir por acá ¿sí? Ah, sí. por cierto también está spookies aquí vamos a jugar spookies en normal porque si voy en eh, shout, es... so, vamos a jugar Shout me gusta también porque como comienza aunque me gusta también spookies hay una musiquita que me vi que se llama spookies en español y la verdad que soy animado es, la música no puedo decir que no porque sí si sí, si sí, rimaba con el señor Pelo, ya que el creador de los cookies. Mm. El, el creador de, de los cookies, rimaba con eso y con el juego. Yo creo que hicieron un gran trabajo en esa música. Con, imagínense cuántos, cuánto tiempo tuvieron que tomarse buscando las rimas exactas para poder esa música. Ah, por cierto, esta, esta no era. De 7 solo tengo 8 fallas. No, es raro. Ahorita tengo nueve que esta musiquita me gusta un poco. Hace mucho subí un video de Undertale. En ese juego, en ese tiempo me gustaba Undertale. Ahorita me gusta. Ay. Que sí, es un poquito difícil un player pero ya que no me gusta este juego que se llama eh, eh, no sé exactamente cuál es el link eh, oficial se si podría decir de este juego ya que no, lo, no lo, he buscado, lo he buscado en otras páginas que realmente esas páginas no te ayudan mucho la verdad así era la música soy pop no, no, no, lo jodo. Y mismo le pongo el video que les dije. Así que este video se llama ahora reaccionando un video más. Este, w de vio mi buque". No manches. Los videos de otros youtubers son tan raros. Estoy muy madísimo. Estoy muy madísimo. <risa> no sé. eh, lo malo es de esa parte. No sé que no. puede que es casi imposible las personas pros. Las personas pros no se equivocan ni en estas partes, la verdad. Pero yo sí, güey. Yo sí no, Yo soy una persona normal, güey. pongo una musiquita más la de esta de aquí y a tratar de hacerlo para que vean Cómo es más o menos sirvimos sí, con todo la verdad y la, la terminación es exactamente del mismo tiempo que aquí así que no así no pues si no va a terminar igual mira ahorita terminamos la música pongo eso eh, voy a tener que hacer un corto ya que eso de, de poniendo esa, la parte exactamente es muy largo así que esperen no chicos acá está el video acá está el video mira voy a hacerlo más pequeñito voy a poner esto por aquí 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2. No sé si lo que me he puesto bien Si no lo bien tengo que otra vez repetir Yo soy Esquipo Ay, me no equivoqué son... ¡Ah, ja! Que nombres me causan, ¡Ah, ja! raro, me causan ¡Ah, ja! Representamos el mes del miedo Es nuestro mes favorito del año Que representan el mes del miedo Pero ese miedo no me hará daño pues Para guitar, Te vamos a ganar, Porque cantamos creo sí, que no, porque el se... se... chico lo pone, lo hace bien. Ustedes, ven, era, Eres genial. Oh, no, dos, dos. Al cementerio. Nos, vamos ya. Y yo me no, no, no, no, no, no, no, no, no, Oh, Luego, lo lo siento, como guay macho que de miedo es Me encanta lo que, cuando recita, yo, Y si vemos una feliz de terror, miento, ¿no? Este es un gabuga, mucho miedo ¿sab? La última vez la vimos Suena y nos llegó a asustar Voy a de los mi novia conmigo, sí, con de Vamos por un helado, solo cubiertas. Esa película se Mucha pone en BHC No te preocupes si te asustas, abrázame Yo te proteges de los miedos más grandes ¡Buka! ¡Buka! ¡Qué miedo! ¡Salve a mi novia! Ya <risa> sé, la parte última es un poquito rara oh, eso... Bueno, tengo Bueno, también... Acá te otro perdido. De... Eh, voy a poner el partido con el ton otra vez. Eh ya. ¿Vieron que sí sí rimaba todo? Ya eh, subió un volumen ahora el robot que lo había bajado. Bueno, vamos a jugar esta vez. No sé exactamente. Vamos a jugar MOG. MOM es difícil. <ríe> Yo sé que voy a perder, así sí, que. No es mom inmediatamente pero es que. Es casi igual que la mamá de. Es lo mismo que la mamá de.. de Jeffrey. A ver si con dos fallos tengo. Creo que perdé tomados. Uf, uf, uf. Hay oportunidad. que vayan un uno en un medio toditos. No, wey, es que no me pasa nada. Ah, wey, que me equivoco. Eh... Es eh... ¿Roses indifícil? Roses, así ¿Es que parí, le dije. Roses, así. Rosa. <ríe> Buenísimo, buenísimo. Les voy a traer otros juegos que quiero que vean. Y si quieren jugar conmigo, eh, búsquenme. Si quieres dejar el nombre y el link, en el para que me agreguen. Sí, para que me agreguen ahí. Esta parte es la más difícil de me lo pasé. Otra vez esta parte. Bueno, <risas> vamos a última. <risas> eh, ahorita no va a ser el video que les dije que iba a mostrarle. Miren, es que no es tan difícil ni nada, mira uh, Es tagman Man. Yo lo no quiero jugar, la verdad. No es difícil, güey. Pero es normal, sí. Ahí es, de este me lo puedo pasar. Vamos a jugar en difícil. Lo Hing. Lo -hing. ¿La bomba? ¿Cómo se hago alguna bomba castrosa? Agüiti <ríe> ¡Ay! Me he olvidado de que yo había empezado primero No voy a jugar este modo hace mucho No, uh, uh, mamadísimo, mamadísimo, eso. Solo tengo ocho fallos no es tanto, pero sí debería no fallar Ya que ya he jugado este mod como 40 veces Porque últimamente no lo he jugado mucho Porque me viste un poco a ex Así que puede ser El personaje rebote ese Vamos a ver Vamos, vamos a ver Ya está, ya está, ya está, ya está. Listo, listo, listo. Matando a la bomba. <ríe> que de... yo de nuevo chip. Se puede hacer chip, así creo que se sí, dice. ¿sí? De y Carol. Sí, el chip, la verdad es que... ¿Cómo una bomba va a ser como una... Bueno, con esa chica, Carol Roll, así se llama. ya que no las cosas que hace la gente en YouTube, YouTube creo en Internet eso bueno. he visto muchos chips así se puede decir esos chips son como videos donde sale que ellos son este parejas así se puede decir esos chips he eh... visto un YouTuber que se bueno se llama Si sí que lo conozcan se llama, se llama Mire, eh, Tinton gameplay. Bueno, no, ya, vamos a jugar glitch no en el difícil, de una, de una, de una, de una. Esto está es dificilísimo, pero qué qué. Me vale todo, me vale todo, me vale todo. Soy otro probazo, soy otro vaso yo. Yo sé que voy a morir, ya sé que voy a morir, pero ya sé que voy a morir, ya sé que voy a morir. No, si no me pasó ese pinche botón. <ríe> otra, otra, otra otra, otra, otra, otra, otra, otra, otra, otra, otra, otra, otra. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos. Dale, dale, dale, dale. termina termina te lo paso, perdón. Uh, no muerte me lo pasé. Esto me lo paso esto. <tose> ay, ay, ay, ay, ay, ay no manches no sé cómo lo hice no manches cómo lo hice ¿qué te que gritando? Okay. Uh. No manches. No ¿Por qué la última parte es lo mismo? Me está haciendo todas esas cositas rapidísimas. Es lo que odio. Deja, muy rápido Uf. Casi, casi, casi Casi muero, casi muero Esta parte es más difícil Ay. Está fallando, Otra vez esta está perdiendo y tengo nada de vida. Ya me morí, ya voy, ya morí, ya morí. Déjame morir dos oh, No manches. ¿Qué? ¿Cómo moriría eso? ¿Se me lo pasó así? Nah, sigue. Yo pensaba que se iba a terminar. Ah, solo tengo 83 fallas. <risa> no son dados Vamos a en core. 3, 2, 1. Ya le el antivirus, ya se le, ya se le puso. Un okay. virus le ha Ya casi no tengo tiempo, así que voy a Ya ya lo puse, lo puso, lo puse, así que ya de la cuarta parte sería. Mañana no lo hago, ya, ya que hoy también la perez es fácil wey que carajo dificultad es esto yo quiero algo difícil wey y hasta el glitch está más fácil sí, qué ah wey está fácil ay no me he distraído No, me he distraído me quería pasar esta música sin falla, ya me lo pasé, sin nada. Me di cuenta de que no tengo fallos, de vez que me hago así. ¡Qué manches? ¡Ay! ¡Ay! Ah, sí, paso sin sí, sí, bien, pero mal. Aquí ah, está difícil. Esto sí es fácil, pero está difícil. <música> bueno, me lo pasemos que sea un poco. <música>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 no. Me fue el papá Neon. Fresh. Neon. A ver, oh, Fresh. Es como Vice City, la verdad. No, no le veo diferencias casi. Por eso más que ya lo que yo veo. Las personas que son totalmente que dicen... No, esto es muy diferente. Esto es más fácil que Vice City. Esto está fácil, difícil Casi la música no se entiende Eh, bueno ah, me voy a poner el bosta pero un rato No se entiende, más que saben, fáciles, se entiende lo que lo veo, si sí se le nota un poco de diferencia. Que no había jugado durante un tiempo, güey. Ya no le he notado diferencia. Uff, ok. Vamos a jugar a Spookies corruptos. No, tres. Spookies le pongo doble, güey. Hay que esperar. Entonces tengo que ser consciente. Esta última grabación, cuando acabé Spookies, ya terminó. Es que. Wey, Estaba grabando hace como unos 30 minutos de eso. ¡No! ¡Spookies en no, ¡Yo no puse eso! No, acá está lo que yo quería. Three, one, Miren. La <ríe> de la cara. No es tan difícil. Mm -hmm. eh, Ok Solo tengo 18 fallos, la verdad todo bueno, la verdad eh, como les dije, les tendré que irme Así que esperen un ratito Ah, chicas, acá estamos en Tower Hill Eh, ya se miran ¿Y qué estás haciendo acá, güey? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahí, güey, quién me lo guía se me la guía no sé por qué se me la guía esta cosa. Ok. La sensibilidad se siente bien, la verdad. Ah, ya no importa. Eh, bueno, chicos, acá me despido. Y espero que tengan un buen día. Y que le den like, claramente. Muchas personas no le dan like, no se suscriben. La verdad, tengo más de nuevos suscritos que suscritos. Por favor, suscríbanse. Que si quieren, este, ¿quieren más dos como esos, por favor, denle like. Así que suscríbanse. Y bueno, chicos, me despido. Adiós.